La explosión llega Cuando suelta metralla Reconocela Nuestra letra es verídica Amantes de la música Es la rural esencia Sin duda Cada día una batalla La explosión llega Cuando suelta metralla Reconocela Nuestra letra es verídica Amantes de la música Es la rural esencia la hoja en blanco, un sorbo amargo, un ritmo, un canto, se sigue el pacto, prendete algo, quédate en blanco, no soy un santo para este asalto, me voy de impacto. Yo no me arranco mejor que trato, el tracto, encerro alto, las peticiones, Al cielo mando, sigue girando, aunque la muerte ande rodando, se sigue intacto a la batalla, sigo afrontando, mejor volando, prendete algo, Végate el salto a lo rural. Lo voy rimando, lo voy creando, a lo comando, un sorbo largo, porque mañana sigo. Luchando, yeah. oh. una lucha que no cesa El más pequeño se convierte en presa Nuevamente bajando desde cruce de la muerte Algunos están ausentes Con fe y ganas de luchar Doblándole la mano al destino Hermandad, humildad, honestidad Es algo de lo que me destaca y no hay más como poseído vista que me pongo, la escribo. escribo la vacilo Pasan las horas, la mente detona Exprimo la neurona Fumando mota y el con a mi por hora Otra noche más helada que la anterior Lo único que me queda es un fuego interior Ilumina y da calor La mañana pasa mi reloj Es el sol, el hip hop mi pasión yeah. Antes de que llegue la hora Aprovechanla y sin demorar Otro día, otra noche La especialidad del clan Es salir a buscar que echarle al buche Me alimento del rap cada vez que salgo Por mi pueblo, mi calle Un lindo viaje solo para salir a caminar Paisajes que detonan mi mente, lo tengo presente, me encanta el ambiente que tiene mi gente. Un ritmo fuerte, me pa'lante, para adelante, hey, eso no parará. Para y no para, palabras que no España con la virtud de la paciencia. Cada uno se mera por su ciencia, de las obras su opaca esencia. El rap que viene del humo y de la fuerza, por medio de la mala hierba Interprete rompiendo el sonido. Melodía que recorre tu oído, sin dejar escapar el sonido un ido afectando los sentidos Provocando una pausa, momentos que nadie alcanza La memoria para los que dice que no traza, Con el pacto de la muerte y la enseñanza Por más que temere, el tiempo cobra venganza El tiempo nunca alcanza ah, el tiempo nunca alcanza Buena melodía en la hora ya detona en mi zona se de la muerte sin avisar, La pita de entrada, artesanálgico, un Mi forma de escapar Suena sin delito, no compito En la rima suadito Ahora compañero, rima sin freno En la cheno el daría a y no falle, alto frecuente, cuentas pendientes y poco siete Paso a paso vamos de frente, subiendo la pendiente, potente, sigo fluyente De mucho apoyo para toda mi gente, que pasó que ¿Qué no cuente, que El corazón latente, solo querer desahogar, ratarrar La lírica que perfora tu neuronal rabiar